Hola, bienvenido todo el mundo a Bricomáticas, tu canal de construcción de las matemáticas. Siguiente problema, razonemos si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Muy bien, la expresión 5 por 17 menos 5 contiene 16 veces a 5. ¿Cómo lo podemos saber sin hacer tantas operaciones? Si recordamos la definición de multiplicación, una multiplicación o producto es la repetición como sumando de uno de los factores. Si en este caso lo que nos interesa es el 5, contar cuántas veces está el 5 aquí, entonces nos conviene tomar el 5 como sumando. ¿Cuántas veces se sumará a sí mismo? Pues tanto como lo indique el otro factor. Entonces aquí tenemos una suma de 17 veces el 5. Y además tenemos este otro 5 que lo tenemos que restar. Si unimos estos dos, sabemos que 5 menos 5 nos da 0 y por tanto, en total, ¿cuántos números, cuántos números 5 tendremos en esta expresión pues si los contamos como aquí hasta aquí habían 17 pero le hemos quitado uno pues entonces nos quedan un total de 16 ¿sí? que por definición de multiplicación es lo mismo que 5 por 16 y por tanto esta expresión y esta son iguales o sea que aquí efectivamente el 5 está contenido 16 veces por tanto, esta expresión es verdadera. La siguiente expresión nos dice 18 más 18 más 18 ¿sí? contiene dos veces 27. Aquí podemos uh, hacerlo de varias maneras. La manera directa sería hacer la suma de los tres números 18 y al final dividirlo, dividir el resultado por 27 y el resultado tendría que ser 2. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo primero de esta manera. 18 más 18 nos dan 36 y 36 más 18. Vamos a hacerlo bien. De manera más ordenada. ¿sí? Si aplicamos la propiedad asociativa y comenzamos la suma por aquí. 18 más 18 nos da 36. Y si le sumamos el otro 18. El resultado es 54. 54, si lo dividimos entre 27, efectivamente el resultado es 2. Por tanto, de estas operaciones podemos concluir que esta afirmación es verdadera. Pero no es la única manera de hacer estas operaciones. Podríamos hacerla de la siguiente forma. En esta expresión hay tres veces repetido el sumando 18, por tanto está relacionado con, con el número 3. El 18 por sí mismo está relacionado con el número 2, pero también está relacionado con el número 9, porque cada número 18 es lo mismo que 9 más 9, entonces podemos aprovechar eso y Separar cada número 18 como una suma de 9 más 9. Este otro 18 lo podemos escribir como 9 más 9 y por último este otro 18 lo podemos escribir como 9 más 9. Entonces, si ahora aprovechamos la propiedad asociativa y hacemos la asociación de estos tres con estos tres, ¿sí? veremos lo siguiente ¿por qué estos tres y por qué estos tres? bueno porque si asociamos de esta manera nos quedan únicamente dos conjuntos exactamente iguales y estos dos conjuntos exactamente iguales son los que están contenidos en el número que está expresado aquí ¿Sí? y vamos a ver ahora cuál es el resultado de la suma de estos tres números 9 más 9 son 18, más 9 son 27. Por tanto, aquí tenemos un 27. Y de este otro lado tenemos 9 más 9, que son 18, más 9, 27. Por tanto, sí coincide. El número 27 está contenido dos veces dentro de esta suma. Por tanto, la afirmación es verdadera.